En este tutorial te voy a enseñar cómo tú puedes instalar el Trust Wallet que tú necesitas para poder comprar monedas, estas monedas que están en Uniswap, ¿sí? que son las monedas que, que recientemente están saliendo y que son realmente interesantes porque son monedas que apenas, apenas, apenas salen al mercado y se pueden multiplicar por 50%, por 1000, por 10, 10.000. ¿sí? Entonces, eh, eso normalmente encuentras únicamente en Uniswap. Entonces, lo que haces es tomas tu celular. Aquí tengo un celular Android, pero también puedes usarlo. Un celular, obviamente, iPhone. Ahorita nada más para enseñártelo lo pongo acá. Y mira, en, en, en el enlace, este enlace encuentras en la primera, en primer comentario que está fijado o también lo encuentras en la descripción. Entonces, tú le das clic en este enlace y ahorita te abre Trust Wallet ¿sí? ahora tú abres aquí y te pregunta Get Aplicación, ¿sí? ahorita estás en Google Play Store pero si tienes iPhone vas a estar en Apple App Store ok, ahora te va a decir instalar y lo vas a instalar ok ahora vas a omitir eso ok, ahorita te lo va a instalar muy bien ahora te dice quieres crear una nueva billetera aquí ves ya tengo una billetera eso es muy importante que lo tomes en cuenta si tú ya tenías una billetera y tienes guardado tu clave privada que es eso te lo voy a explicar ahorita entonces tú puedes dar clic aquí pero en este momento tú quieres crear una billetera nueva le das clic aquí das clic aquí y ahora te muestra esta frase, esta frase muy importante que la apuntas, que inclusive aquí, mira. No te permite hacer un screenshot. ¿Por qué? Porque esa es tu clave privada. Si tú pierdes esta clave privada, pierdes todo tu dinero. Si alguien tiene esta clave privada, puede, puede robarte todo. ¿sí? A lo mejor dices, ah, no, pero tengo 50 o 100 euros, ¿qué me va a robar eso? Sí, hoy son 50 o 100 euros. Pero qué tal en unos meses son 100 mil euros. ¿Sí? Porque acertaste, compraste una criptomoneda que, que se multiplicó por mil y después te lo roban. No, apunta eso, apunta eso, no lo tengas en el celular, ni en una foto, ni nada, y te digo ahorita exactamente por qué. Porque ahorita, cuando das el próximo paso, te lo piden. Así dice claramente, nunca compartes la frase de recuperación con nadie, guárdala segura. Ok, perfecto. Ahora te pregunta dónde estaba, en qué, en qué orden, ok, y bueno, estaba Elder, estaba Knock, estaba Energy, estaba Patch, estaba Memory, Sausage, Archive, Nature, Media, Require, River Peace. Ahora él sabe que tú definitivamente tienes esta frase, sí, la puedes guardar también, eh, eh, digo memorizar en tu cerebro ¿no? en tu mente eso, eso a él no le importa a él, a él le importa que tú ahorita dijiste en el orden correcto la clave privada y con eso supone que, que lo anotaste o lo guardaste eh, seguro, ok, ahora tienes eso hecho ahorita la ves habilitada ok, aquí ves para Bitcoin, para Ethereum y para BNB. Ahorita tú puedes, por ejemplo, si tú quieres recibir Bitcoins o quieres participar en mis sorteos, necesitas dejar un mensaje con tu billetera. Entonces tú le das clic aquí en recibir. Aquí ves este código. le Pones en copiar. Y ya tú puedes, por ejemplo, mandar eso a una persona para que te envíe bitcoins o pegarlo abajo de uno de mis videos para que ganes los 50 dólares en el sorteo. Excelente. Ahora, también lo mismo con Ethereum, lo mismo con Binance Coin, pero ahora viene lo interesante. Tú sabes que yo en mis videos hablo mucho de las criptomonedas, esas pequeñas, esos gems, como dicen, esos pequeños diamantitos. Que todavía no son diamantitos, ¿no? En bruto, pero pueden convertirse en diamantes. Ok, ¿cómo le haces? Le das clic aquí y ahorita activas. Mira, hay muchas otras criptomonedas. Por ejemplo, si tú quieres comprar Tezos, ok, lo activas. Quieres es VeChain, ok, Dash, Zcash. Ok, entonces aquí están. Ya ves que ahorita tú los puedes recibir sin problema alguno. Perfecto, pero ahora tú sabes que a veces yo compro criptomonedas que todavía no están aquí. Tú lo puedes buscar, buscar, buscar. Por ejemplo, esta puede ser que está aquí ya. Chain. Aquí está Chain Games, que la recomendía hace hace unos días. sí um, okay. Por ejemplo, hay otra criptomoneda. Hay otra criptomoneda que salió apenas. Que se llama Sushi. Sushi token, ah no sí, no esa es, esa es otra, esa es otra. Tienes que también tener mucho cuidado. Mucha gente crean tokens que se llaman igual, simplemente porque te quieren vender algo que no es algo sin valor, alguno, ¿ok? Entonces cómo lo haces? Para tú agregar un token a una wallet que realmente tú no tú no encuentras aquí, haces lo siguiente. Um, entras en Coin CoinGecko yo, yo uso más CoinGecko porque me gusta mucho más que CoinMarketCap mucho más confiable y aquí tú ves estas monedas ahorita mira tú entras aquí y buscas Sushi aquí está Sushi ok, perfecto tú viste que este Sushi no estaba todavía en la billetera. Ok, entonces tú entras aquí, buscas el código. Ese es el contrato, el contrato inteligente que fue creado en base a Ethereum, al sistema Ethereum. Sí, Es un token ERC-20. Si no sabes qué es un contrato inteligente, entra en mi canal, ahí te lo explico. Ahorita lo, lo he copiado. Ahora hago lo siguiente entro en Trust Wallet ok y pongo eso aquí ok, ahorita Sushi Token, ves que es otro el otro era, se llamaba Sushi Sushi era un ERC10 y ese es un ERC20 ok, ahorita tú tienes este token mira, el token es tan nuevo que ni siquiera tiene el logotipo aquí ok, entonces ahorita tú básicamente puedes ir ay, oh, mira subió 249 ayer lo recomendé no me alcanzó ni comprarlo y ya subió tanto de valor pues ni modo así es um, ahora tú tienes aquí la dirección para enviarlo o si tienes pues puedes también recibirlo o enviarlo ¿no? entonces uh, ya entendiste eso bueno eso es realmente todo ten cuidado en este uso mmm, no tengas tu clave privada. Nunca, nunca alcance a otra persona. Aquí, como he dicho, tú puedes, tú puedes um, activar todos los tokens que tú cre quieres comprar, recibir, mandar. Banchain también, muy interesante. Um, sí, muchos, muchas monedas DeFi, Polkadot. Sí, una moneda seguro que no va a tener un crecimiento mucho, pero eh, eh, bastante seguro de que ahí se va a aumentar. Ok, aquí puedes hacer lo siguiente también, tú puedes ahorita hacer staking, puedes, si tú tienes tesos Tron, Cosmos, Agorant o Kava tú puedes um, recibirlo, puedes ponerlo y te pagan te pagan un interés ¿sí? Un interés por eso, pero pues como he dicho, ¿no? Siempre todo tiene su riesgo Puede ser cuando una exchange como esta o un, una billetera desaparece, pues desaparecen tus monedas. sí Lo más seguro es que cuando tienes las monedas en tu propia billetera, en tu ledger o una billetera donde no solo tú tienes acceso. Aquí coleccionables, esas son cosas que ahorita salen mucho, eh, por ejemplo los CryptoKitties mmm, que también existen en, que están um, programados en el blockchain de Ethereum vamos a tener muchos coleccionables como básicamente eh, tarjetas no tarjetas de futbolistas ya eh, lugar, esos, los deportivos están empezando con eso están empezando aquí también hay información sobre DApps sobre aplicaciones descentralizadas sí pero siempre ten cuidado aquí no puedes confiar eh, en que eso todo serio y no que sí está aquí que es seguro no no no no siempre bajo tu propio riesgo sí aquí puedes tú intercambiar puedes hacer un exchange entre diferentes monedas sí directamente con en esta billetera un swap un exchange sí pero es algo limitado tú, por ejemplo bitcoin no puedes intercambiar aquí sí a estas, estos tokens, tu balance, cuánto por ciento. Si tú tienes, por ejemplo, 100 monedas, quieres cambiar 50, pues le pones un 50%, ¿no? Y aquí también tienes tú un menú donde tú puedes agregar otra billetera aparte, ¿sí? Puedes tú crear otra billetera aparte de esa que tienes. Siempre ten tu clave privada. Yo digo ya, si tu clave privada se te pierde. No es como un banco, no es como un correo donde dices, ahí lo perdí y, y déjame que recuperarlo. No, lo pierdes para siempre. No hay nadie que te pueda ayudar. Y aquí, pues tienen su YouTube, Reddit, informaciones. Aquí la seguridad, puedes tú eh, decidir si quieres un código de acceso. Eh, y diferentes diferentes um, funciones aquí invitar a un amigo también puedes ganar si alguien compra en esta billetera 50 tokens de 50 dólares entonces tú recibes tokens puedes invitar aquí amigos a recomendarlo y aquí las notificaciones quieres recibirlos como notificaciones push para las preferencias sí centro de ayuda cuando tienes algún problema sí pues eso es todo. Eso es todo por el momento. Yo espero que te gustó. Aquí en el, en la descripción, tú ves un enlace para tú poder crear tu propia wallet, tu propia billetera. Vuelvo y te repito. Tú quieres entrar en el mundo de criptomonedas. Tú quieres. Ser independiente. Tú quieres que nadie pueda tener acceso a tus fondos, que nadie te los pueda robar, que nadie te los puede inflar como pasa hoy con, la, con el dólar, con todas las monedas en el mundo que están inflados por están imprimiendo, imprimiendo. Está perfecto, está muy bien, muy inteligente. Felicidades. Pero al mismo momento tú estás responsable para cuidar tu dinero, para tenerlo seguro, ¿sí? Entonces, nunca des tu clave privada de nadie. Nunca tengas tu clave privada que nadie te lo puede robar. Sí, en un hackeo. Eh, tu pierdes tu celular, alguien hackea tu correo. Sí, tenlo seguro. Yo, por ejemplo, lo hago así: lo apunto tres veces, lo dejo una vez en mi casa, en un libro, una vez en la casa de mamá, una vez en la casa de, de otra persona, un hermano. Sí, porque también puede pasar que te. Que, que, que te quema la casa, ¿no? Se te quema la casa y entonces a mí, a una socia, mía, ha pasado y se quemó el papel. Entonces, imagínate, se te quemó el celular, se te quema el papel, entonces, ¿qué haces? Bueno, eso fue todo. Tú ves el enlace para registrarte en Trust Wallet. Si tú quieres apoyar aquí, apoyarme a mí, apoyar al canal, puedes hacerlo usando el, el enlace que ves aquí en el primer comentario. Y aquí vas a encontrar más y más y más tutoriales. Suscríbete a este canal, suscríbete y dame un like. No te vayas sin dar un like, por favor. Tú sabes que yo hago eso todos los días gratis. Muchos tutoriales, muchas cosas, pero dame un like. Eso para mí es muy, muy, muy, muy importante. Y si te suscribes, vas a recibir todos mis, todos mis videos donde yo hablo cada día sobre criptomonedas y explico muchas cosas muy, muy útiles. Muchas gracias y hasta luego.